Gracias. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes a todos, este esperemos que se encuentren muy bien en sus lugares donde estén, este tenemos el gusto de presentar otra, otra edición más de Dialogando con Gaf, le damos la bienvenida aquí a Óscar Hernández, Oscar Hernández, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes este, Juan, muy bien, estamos muy bien sí. aquí ahorita el, el día de hoy aquí compartiendo otras, Dialogando con Gaf nuevamente. Dialogando con Gaf, exactamente, pues un saludo a todos este, los... Que nos dan la oportunidad de poder dar estas presentaciones. En el caso de nuestro director comercial, que es Jorge Flamenco, este, Jessica Márquez, y todo el equipo de telemarketing o de este, marketing. Este, muy bien, pues ahora nos toca el tema de Hendrickson. Hendrickson es, es una, este, una marca, pues ahora sí que muy representativa dentro de las unidades vamos a este a tocar un, una pequeña parte de las suspensiones comerciales que traen esta suspensión y este va a, haber un, va a haber una segunda edición para este las otras suspensiones de Hendrickson que nos falten no, en este caso vamos a tocar lo que es Hendrickson, este ¿qué nos puede decir de la marca Hendrickson este Oscar, fíjate que esta marca que realmente está ahí en los tactocamiones es muy, este, muy extensa, ¿Por qué? porque lo traen varias pues, marcas y vehículos que lo vemos convencionalmente y una de las que vemos ahí es Kenworth Mack, Redliner International, e incluso hay unas este que ahorita nos faltan o que no vamos a tocar ahorita en, en esta presentación, pero como tú comentas va a haber una segunda oportunidad donde vamos a ver suspensiones como delanteras como traseras. Bien. Bueno entonces las suspensiones Hendrickson la puede traer cualquier marca de unidad, es correcto, es la que ahorita pues, tiene mayor auge este en el mercado de, de aquí de servicio pesado. O sea, la trae Kengor, la puede traer Kengor, la puede traer Freiliner, la puede traer el International. Incluso la... hasta Volvo, que también este, ahorita no lo vemos ahí, pero también Volvo también maneja algunas suspensiones. Muy bien, pues hoy vamos a, este, a tocar lo que es la, tema, el tema de la suspensión Haas de Hendrickson. Esta este, suspensión has de Hendrickson es de cuatro bolsas este la granada que llevan el diferencial viene siendo la 13521 de nuestro número de parte es la granada de 2 pulgadas qué podemos comentar de la 13521, este Oscar que nos hagas favor, ah bueno comenta esta este buje de dos pulgadas lo más convencional que traen de, de original cuando sale de agencia traen esta, esta granada este Juan y es muy recomendable a esta suspensión que es la Haas, y en este caso trae con lo que es un diámetro exterior de 2 pulgadas, más lo que es un diámetro de 5 octavos. El barreno. El para, barreno lo para que para es tornillo el tornillo de 5 octavos. Para un barreno, mm. sí, para cuando lo estemos ahí apresionando, vamos a utilizar un tornillo de 5 octavos. Muy bien Oscar, este, esta granada de 2 de pulgadas, este, el tornillo de 5 octavos, cuánto es lo que nosotros sugerimos o cuánto es lo que sugiere la norma de torque? de torque, nosotros le estamos sugiriendo, en este caso, para las personas que nos están viendo, miren, aquí vemos un torquímetro, es un torquímetro de forma de trinquete, en la cual nosotros tenemos aquí lo que es el tornillo, tenemos aquí el ajustador y la escala, ya sea lo que es en libras fuerza o newton metros, Aquí la ventaja de este Juanito, es que nosotros podemos ajustar, en este caso nos dicen, oye, nosotros les apoyamos a un torque de 132 libras-pie, ajá, pues yo en este caso, yo ya veo aquí esta parte, y yo lo ajusto, ¿verdad?, con el trinquete, y donde realmente haga un clic, es donde realmente estoy asegurando lo que es un torque. Nosotros traemos el tornillo de 5 octavos, este Oscar, este, ¿qué torque es el que estamos recomendando? 132 libras-pie este es un tornillo de rosca estándar y es de grado si sí, es un grado un grado 8 en realidad y recordemos que cuando estamos hablando de un este sistema internacional es grado 8 cuando estamos hablando de un eh, sistema internacional estamos hablando de clase verdad de M cuando sea milimétrico Milimétrico ¿no? es correcto ¿Cuánto? muy bien entonces son 132 libras pie es correcto el torque que estamos recomendando para el apriete de la granada 13521 para el tornillo de 5 octavos. O en este caso cuando un torquímetro que luego también va bien en un solo que viene lo que es en newton metro, lo podemos ajustar en 178.96 newton metros. Este, Óscar, este, ¿qué pasaría si yo pongo los mismos tornillos? Fíjate que aquí nosotros recomendamos que nuevamente a nuestras, a los mecánicos, a las personas que hagan los cambios que compren de nuevo los tornillos, ¿por qué? Porque al momento cuando le damos un torque, ajá lo que es la... pues ahora sí que el, el filo entre lo que es paso y paso, ya se abren entonces al momento que tú quieras generar el torque ya no es el mismo torque como si fuera nuevo, un tornillo y aparte es como norma de seguridad no es correcto, y recordemos que todo lo que son los, tra los tractocamiones y en todas las unidades, llevan uno su número de torque y dos, la seguridad que realmente, a nosotros nos importa que realmente los choferes manejen con esa seguridad, ¿verdad? Y si recomendamos lo que es el, el grado, ¿no? Grado 8, ¿no? Es correcto. ¿Qué grado pasaría 8? si metemos un, un tornillo convencional si, si no fuera de grado? Por pues los esfuerzos prácticamente una de dos, o se trozan los, los tornillos o se aflojan. Realmente esos tornillos no son los adecuados para el trabajo que demanda la unidad de lo que es los tractocamiones. Por eso le recomendamos un grado 8.8. Perfecto. O la norma, ¿verdad? Eso te lo marca sí. ya la norma. ¿De estas cuantas de la suspensión has este, cuántas piezas este, puede llevar una unidad de la 13521? Fíjate que en la parte de hacerlo arriba del diferencial llevamos lo que son cuatro y llevan otras cuatro en los costados de los barras de torsión que van pegadas a las ruedas. En la parte de abajo, En la ¿no? parte de abajo, Juanito. Perfecto, este, ¿esto, y... esto es muy fácil de instalarlo, o tienes, o nos puedes recomendar algún dispositivo para poderla insertar en las cavidades, este Oscar. Fíjate que sí nosotros hemos trabajado con la ingeniería que hemos tenido, o que tenemos actualmente, hemos trabajado para lo que son los dispositivos, y en eso yo te recomiendo el dispositivo 13754, ¿por qué? Porque trae el color reductor y más aparte de la base. Y más aparte verdad, qué crees que estando con nosotros Lo puede comprar lo que es en la... cualquier centro de servicio A nivel república Y la instalación es totalmente gratis Si lo llevan ellos al centro de servicio Es correcto, y fíjate que hay otra situación verdad Que en otros lugares, no voy a decir este marcas Pero hay la competencia, fíjate que te cobran luego lo que es el montaje Mientras que en GAP, ese plus qué crees lo tienes con nosotros Simplemente está con nosotros S plus, entonces este, tenemos ahora sí que la, este, la prestación de poder dar el servicio o más bien el servicio para que ellos lleven sus sensores, si es que no, puede, no no tienen el dispositivo pueden llevarlo a los centros de servicio y ahí se los instalan sin ningún costo, es correcto Juan, porque estamos pensando ahorita en la economía que realmente tiene uno lo que son los, este, los operadores como también la parte de lo que son los mecánicos ese plus que nosotros le estamos dando es para que haga una economía más a su bolsillo. Muy bien, pues entonces a nuestros amigos este, que nos están este, visualizando, pues si tienen algunos tensores pueden llevarlo a los centros de servicio, ahí en el centro de servicio pues tenemos los dispositivos, tenemos ahora sí que este, los reductores para que podamos instalar, sobre todo en estos que son un poquito más complicados, que son es un tensor engargolado Oscar, Trae, ahora los, las nuevas suspensiones ya no traen la cavidad recta sino ya traen este este engargolado, fíjate que esta parte es para confinar realmente lo que es toda la goma y vemos bueno ahí si se alcanza a apreciar de este lado aquí tiene unas pequeñas ajá, cajas. cajas en la cual cuando realmente vemos esta parte y, es, y lo que tenemos el buje aquí quedan capturados nos sé si alcanza a ver ahí a apreciar en ese momento estamos asegurando que queda confinado lo que es el buje en ese momento es la nueva el nuevo diseño que ya traen los nuevos tensores ¿cuándo? de las suspensiones de, de este, las suspensiones de gas 460 no aquí está, ahí está muy bien en dado caso que yo requiera de un tensor tenemos este la medida de ese tensor para la suspensión gas de cuatro bolsas Claro, sí la tenemos, en este caso tenemos lo que es este una de 25, tres cuartos Y tenemos también de 25 y medio Aquí acérquese a nuestro aspecto de centro de servicio Porque tenemos diferentes longitudes de los diferentes tensores Para diferentes aplicaciones Diferentes aplicaciones, correcto este Oscar Entonces este tensor normalmente este, trae 25, 25 la y media De las y el de el que trae este que es la misma suspensión pero cambia la longitud, este en los internacionales ahí trae una de 25, o tres octavos, ¿no? Es correcto. Pues digo que realmente aquí nosotros ahí entre entre marca y marca hay algunos este piezas que cambian y qué crees, que gaf lo tiene, digo para que no esté batallando de que diga sabes que no lo tenemos, si sí lo estamos trabajando y lo estamos dando en cuenta tan solo en la gama de, de productos. En la 13524 junto con la 13550 que realmente eso van en la parte de arriba y qué crees, esas dos formas lo consiguen en el mercado. O con nosotros no pueden ser. O salir, ¿no? con nosotros, ¿verdad? Sí, muy bien, Oscar. Este, y qué me puedes decir del tensor. ¿Qué me puedes decir del tensor en el caso de que pues vean qué tecnología es la que traemos a la hora de soldarlos? ¿Qué soldadura okay. traes? Y fíjate que es una soldadora a mí y es ejecución por, este, por un brazo de robot en la cual fíjate ya eliminamos el, el factor error humano que a lo mejor hoy es que viene cansado o que realmente luego el lunes viene aquí medio cruditos ¿qué <risa> crees? con el robot eliminamos esa situación y aseguramos el nivel de penetración que debe de llevar lo que es el soldado si ustedes pueden ver el soldado ya es más ro es robusto totalmente en esta parte todo y todo realmente es por un brazo lo que es un brazo robótico que ya va programado tú le das la profundidad y el espesor con que debe llevar el cordón ¿no? es correcto entonces podemos garantizar los tensores sin ningún problema es correcto y más aparte la otra ventaja hay unos en el mercado que es con lo que es este tubo, tubo hueco, mientras que nosotros es barra, es barra sólida. sólida, que es otra garantía que traemos verdad, y traemos un, buena, un buen acero, que les va a emitir para absorber todos los esfuerzos que genera la unidad, muy bien, va de acuerdo a la capacidad de carga que traiga este, que esté demandada la unidad, no que son los esfuerzos axiales como también torsionales, eh, las fuerzas que se generan en una suspensión, es correcto, sí correcto. muy bien tenemos el kit de rebote también parece ser que hay dos me, me, hay dos medidas Oscar claro me... fíjate que ahí tenemos dos este, lo que es este el buje de rebote que es el 11747 y lo que tenemos ahí el la 13527 ahí la más, lo que mide es un poquito lo que es la longitud pero les va a funcionar ambas en la suspensión, lo que es en la de cuatro bolsas. De cuatro bolsas, muy bien. ¿Tenemos Con ¿Un tornillo que, de media? ¿Qué es el tornillo de, de media? ¿Y qué, qué torque trae el tornillo de media? ¿Qué, le, qué torque le podemos recomendar para ese, para ese componente? Estamos hablando de un torque de 75, de 75 libras por pie. Para un tornillo de media. ¿Un tornillo de, media? de grado 8. De grado 8. Muy bien. Este también tenemos el resbalón que va este abajo de la, de la percha. Este de, parece ser que se manejan dos en el mercado, la 13524 y la 13550. Sí, en el mercado fíjate que tenemos estas dos variantes de producto, pero le comentamos nosotros siempre por regular al cliente que revisen primero la parte de abajo qué tipo de lo que es resbalón trae, porque los dos se manejan, ¿verdad? Por esa suspensión y darle lo que realmente con una muestra o a lo mejor una fotografía darle la pieza adecuada para la suspensión en este caso puede ser el cojinete que es el 13524 o lo que es la 13 550. dependiendo ahora sí que la percha no que la percha que trae arriba perfecto parte. este entonces este la suspensión de cuatro bolsas esos son los componentes que podemos ofrecer de alguna manera son este algo de números si ustedes quieren alguna ficha, alguna ficha donde pidan la información, con toda confianza, acérquese con el centro de servicio o mándenos un correo. El correo viene siendo oscar.hernandez.com.mx o un servidor juan.santos@gaf.com.mx. Nosotros le podemos dar la información este, sin ningún contratiempo. Ahí en esa ficha técnica, pues viene cuántas piezas lleva, qué tornillos lleva, este, qué tensor es el que lleva, de qué longitud es la que lleva esa suspensión. O sea, trae un montón de información, ojalá este tengan ustedes ahora sí que esa oportunidad de mandarnos la solicitud. Y este, van a tener todo lo que es el desglose de una suspensión has 460 o 400 este, esperamos por ahí sus correos. Este, por, por ahí si sí pueden este, utilizar el chat, si, quieren, si tienen algún comentario o alguna observación que nos quieran dar, este, aquí la tocamos, ¿verdad? Este, ahorita estamos viendo lo que es la suspensión HAS 460 de cuatro bolsas, que la traen, pues habíamos dicho que el Kengur, el Freiliner, la trae el Volvo, la trae el International. Y, el... y, y fíjate, Juanito, que en esta parte también traemos un, un buje, ¿no? A lo mejor no, no muy conocido en el mercado, pero traemos uno que es un con, igual con cabeza engarbolada que es igual para un tensor de 2 pulgadas, que, trae, que es el 13598. Y traemos ahí otra tecnología que es muy similar a la 13521, pero es uno con giratorio. Bueno, ahorita lo traemos que están giratorio. viendo en su pantalla viene siendo este, la ficha. De la 13598, es igual que la 13521, pero versión casquillo. Esa mide unas 7 octavos. También trae barreno de 5 octavos. Bueno, para tornillo de 5 octavos. Es el mismo torque. No hay ningún problema de esa, pero también la tenemos en versión este, versión casquillo. Por si ustedes la quieren solic solicitar, es la 13598, la de 2 pulgadas en versión casquillo, que este, mide unas 7 octavos. Y fíjate ¿no? que también traemos esta tecnología, Juan nosotros dice oye, para cuando luego no están ajustados lo que son los barrenos o que se te movieron, porque es muy difícil, cuando otra vez sacar lo que es la granada nueva, y que tú, oye, lo quiero que ajusta para que meten los tornillos, qué crees, tenemos una granada que es giratoria, que esa la vamos a ver al final, no? que vamos a ver ahorita, vamos a profundizar más al final, pero realmente para que vean los, la, el auditorio, que realmente traemos buena tecnología, eso lo vamos a tocar más adelante este Juan, qué te parece? Muy bien. Sí, ahorita íbamos a hablar de unas cavidades más grandes, pero ahorita nos quedamos con el tensor de 25 y media para la granada de la 13522. Tenemos el dispositivo. También está a la venda. En dado caso que no tengan el dispositivo, lo pueden llevar con toda confianza a los centros de servicio comprando el componente. Este, el montaje es totalmente gratis. Y realmente los operadores que están ahí en la atención de ese servicio. Este, ya traen ahora sí que este, toda la experiencia para hacer el montaje sin dañar su buje ¿no? Muy bien Oscar este... y Bueno aquí como lo, como lo hemos presentado de forma esquemática podemos ahí ver el diagrama Que realmente los diagramas, esa parte Si quieren un diagrama pueden acudir a la página gap.com.mx En la cual también ahí tenemos, pueden bajar nuestro catálogo electrónico Y ahí vienen también todo lo que son los diagramas para que vean toda la gama de producto que realmente tiene GAP. Aquí en este diagrama vemos que pues en, la, sus, en los tensores este, hay varios números de parte diferentes. Que viene siendo el que trae versión casquillo, lo que es la goma y el giratorio, ¿no? Es para que realmente el auditorio se dé, y se, este, dé cuenta visualmente dónde va la granada. Y dos, los diferentes diseños que traemos en tecnología, este, Juanito. Muy bien. Todo, todo esto de las variantes, de las versiones, tiene su razón de ser. Acérquese con nosotros, nosotros le decimos este, para qué funciona o para qué tipo de capacidad podría ser cada buje. Ahorita el clásico y el normal viene siendo la de 2 pulgadas, pero tenemos otras variantes para una, este, una capacidad mayor de carga, ¿no? Que son las variantes que tenemos ahí. Este, muy bien, entonces en la suspensión CAS podemos decir que este, ahí vemos las fotos, donde, cuál es la, la suspensión este, has son de algunas fotos tomadas de algunos talleres, de algunos amigos que, que nos dan oportunidad de darles el servicio, la atención y que les damos este el asesoramiento para que ellos puedan tener los componentes, ahora sí que ad hoc para este, sus tensores o para las suspensiones que ellos requieren, ¿no? Y bueno, una de las situaciones, <tose> pues gracias verdad, para que nos sigan <tose> este, brindando ese apoyo a sus talleres y que le podamos seguir haciendo este tipo de pues dinámica con ustedes, bueno vamos a entrar a otra suspensión este Juan, que es la Primax, es la suspensión Primax de Henriksson. esta normalmente pues la, la puede traer el Volvo, es correcto, la puede traer este bueno también la trae el Prostar y Kenworth el Star, el Kenworth trae estas suspensiones de la, de la Primax, aquí traemos este, la 13627 es correcto este, y lo que es la 13652. ¿Ahí que cambia de esas dos? Que es la misma figura. Ok, pero... sí, es este, diferente. Y cambia mucho lo que es la longitud de centro a centro. Mientras que la 13627 trae cinco y media de longitud de centro a centro. La que es la 13652 trae de seis un cuarto. O sea, es más de la distancia de centro a centro. La distancia de centro a centro entre más larga, ¿no? barrenos. Entre es barrenos, correcto, es más, ¿no? es más grande. Pero sigue siendo la misma funcionalidad Ahí dependiendo también mucho lo que es la precha de arriba para ver dónde se alojan los tornillos. ¿Cómo podríamos medir la distancia de centro a centro, digamos, de esta granada? O de cualquier granada, este, Oscar, con el Bernier. ¿Ok? Para que ahora sí que cuando nos comuniquemos, pues dame la distancia de centro a centro. Ya con eso, nosotros vemos cuál es la granada, si es la de una medida o es la de otra. Eso es lo que nos ayuda bastante. Lo que es este, pues medir de centro a centro. ¿verdad? Mira, aquí hay un, dos formas: que es mira, aquí hay una más que es el diámetro entre lo que es este el barreno que es de 3.747 más la sumatoria del barreno. Del barreno Ahí te da la es 624, distancia de... Y esa es la, es la distancia total de lo que es la distancia de centro a centro o hay otra verdad que nosotros ahí comúnmente ahí por la práctica la hacemos que es al filo de inicio del barrio, no al final que son 400.421 entonces son 4.5 entonces es un poquito más más más rápido estando en el mercado así es entonces este pues de esa manera también vamos a medir los tensores no tenemos este tensor de dónde lo vamos a medir si es que no trae granadas ¿Cómo lo podríamos medir, Oscar? Ahora sí que pide apoyo. Este es de 25 y media. Vemos de la cavidad interna hacia la cavidad del exterior. Este tensor mide 25 y media. Nosotros nos compramos a veces para más prácticos. Los flexómetros que traigan este ya infracciones. fracciones. Y aquí ya nos dan la fracción. No se alcanza a ver, pero digo. Esos es son los metros que usamos para una... este lectura más rápida, ¿no? De esa manera medimos, de esa manera nos, nos van a pedir, este, le vamos a pedir la medida de cuánto mide tu tensor y nosotros vamos a poderles identificar rápidamente lo que es este, qué tensor, qué número de tensor es el que podrían ustedes consumir. Entonces de la 3627, todo depende de la longitud que traiga la granada, ¿no? Es correcto, Juan. Y, y hay sí. otra situación, ¿verdad? Otra vez vemos lo que es la granada 13521 y, y otra vez ahí. En la suspensión Primas también aparece la de 2 pulgadas, la granada de goma, ¿no? Uno le llaman de bolillo y bueno, hay otras versiones este, que, hay, oh, eh, que tiene de nombre. Y como le colocamos en, en la forma visual y también le recomendamos, en este caso, la 13799, que es la giratoria, que es la versión 21 pero en giratoria. Bueno, pero la clásica, ¿cuál es la que lleva? 1321. esta es la, la norma comentas que es la pequeña, no hicimos la cintura ya dentro de ya dentro de la cavidad que está confinada te va a ayudar a liberar, ya que por los esfuerzos, necesita más más área, para que se pueda mover y dos, el giro el giro de lo que es entre el eje lo que es el perno, el perno recto es lo que te va a liberar los esfuerzos Juan o, pero ahorita, me gustaría vamos a tocar ese tema de los de los pernos, este... Buques de los bujes que son giratorios, bujes fijos E incluso algunos bujes con túneles de liberación de esfuerzo. Pues ese es el tensor Oscar, el que ah, lleva. Que lo tienes, el que lleva la suspensión Primax. Y fíjate qué curioso, aquí como marcamos ahí tenemos dos tipos de bujes, que es con barreno pasado para lo que son, lo que son tornillo pasado. Ahora aquí que es la 14010, y tenemos la 14091. ¿Pero cuál es la que puede llevar? ¿O cuál es la tradicional? La tradicional, digamos? la 14010. qué es la que trae este tensor? ¿No? Y si lo ven de este lado ¿Cómo se ¿Cómo aloja lo que es cuando ya está encapsulado lo que es la goma? Esta, estos libres o esos, este esta abertura es cuando esté trabajando la unidad ajá, le va a ayudar a aumento de esos, esa flexión esa flexión, se lo pueden ver aquí, este lado, este le va a ayudar a los esfuerzos demandados de la unidad, el perno que lleva aquí, qué tornillo es este Oscar, ese tornillo es de 7 octavos, qué torque le podemos recomendar a nuestros este, amigos, ah, para, para ese tor este perno pasado, para ese tipo de tornillo, vamos a hablar de 380 De 380 y 390 libras pie para un tornillo Ahora, de 7 octavos de 7 octavos y recomendable otra vez que sea un tornillo nuevo y de grado de grado 8, grado 8.8 también tenemos a la venta el tensor para la suspensión Primax, también tenemos ya sean los bujes y lo que es el kit completo y este, este tensor de la suspensión Primax es de, de centro a centro, mide 24 pulgadas lo pueden solicitar este tensor de, este, para la suspensión primas de 24 pulgadas y ya este, con la distancia de centro a centro que nos mande nosotros podemos identificar qué tensor es el que puede llevar su, su suspensión. ¿No? Ok. Muy bien, vamos a quitar este de aquí. Muy bien, eso es en la parte del diferencial de los tensores, Oscar. Aquí este ya vimos, ya tocamos el tema de la 14.010 que va en un extremo y de la granada que este, va este, fija en el diferencial, y lo que es el perno pasado va en este, en el chasis, ¿no? Es correcto, y Muy vemos bien. que también en la parte de arriba, van unos este, tensores, fíjate, mucha gente me decía, oye, es que este tensor ya viene curvo, ¿no? Así ya viene, recordemos que ese tensor, en los laterales. En los ¿no? laterales viene uno curvo. ¿Y qué le vas a meter? Le vas a meter lo que es la granada 14.091 de un extremo y de otro lado viene la 1321. La clásica. La clásica. La clásica viene. Bueno, y tenemos ahora sí que la parte bonita, ¿no? De, de las suspensiones que vienen siendo las vigas. Las vigas este, igualadoras. Que este, traemos el buje 18821. Su instalación es muy fácil de esa o hay que tener un dispositivo, Oscar. O, o este cuando se trata de los bujes que realmente traen faldones, es necesario que no corran riesgos porque quieren que tener un reductor porque el material tiende a ser este si es muy flexible, pero no es como tener un reductor para evitar que se puedan dañar la pieza al momento de instalar la pieza, dentro de la cavidad, y va a mejorar mejor la funcionalidad, y dos, va a quedar sujeto dentro de la cavidad, los faldones lo que hace, es que cuando estén haciendo los movimientos, hacia LED, esos faldones va a dejar, centrada lo que es la pieza, y también tienes ese dispositivo, y ellos pueden llevar sus vigas, a los centros de servicio para que allí les hagan la instalación si en, en el dado caso que no tengan ustedes el dispositivo con toda confianza ahora sí que a nivel república tenemos puntos de venta ahí pueden llegar con sus vigas y el montaje es totalmente este gratis ahora sí que comprando este componente no y fíjate que ese dispositivo obviamente trae fíjate cómo se compone de un perro de empuje un reductor y la base esto ya viene completo y que me digas oye tengo que comprar otro buje ¿O otro este dispositivo para desinstalar ese buje claro que no con el mismo dispositivo que crees vas a poder desinstalar entonces sirve sí, para las para la desinstalación y para la instalación para el montaje y desmontaje de la pieza muy bien también tenemos a la venta el tornillo el 13816 que anteriormente venía de 7 octavos, este Oscar, pero ahora resulta que las nuevas suspensiones lo traen de una pulgada, es correcto, ya la traen de una pulgada, y como nosotros otros se ha apreciado para estar en la vanguardia, todo el mercado, qué crees, ya lo tenemos, pídanselo a su vendedor, y como es de pulgada, estamos hablando ahí de un torque de unas 800, 900 libras, de 800 a 900 libras para que tú tengas 800 ahí, 800 libras pie, 800, 800 libras pie es el, el torque recomendado para este tornillo, de una pulgada, de una pulgada, Pero ahora este... qué crees, ahora dijeras oye, cuando yo desinstalo lo que es la, mi buje, quiero que cambiar lo que es la, tornillo como son las arandelas, claro, lo que es que cambiar, cámbialo para que tenga buen funcionamiento, y qué crees, que GAR también tiene lo que es el kit de las, ya sea completo o ya sea con las puras arandelas, Oscar veo que el tornillo trae fusible, o sea nosotros estamos recomendando el torque, pero creo que el mismo tornillo ya trae su torque, es integrado. correcto, es correcto, es muy similar a la que trae la tecnología de la, este, la liación rápida, porque si te das cuenta trae las nuevas arandelas y también trae lo que es el fusible, ¿Qué quiere decir el fusible, que tú, mientras estés torqueando, quieres que romper el fusible y tú vas a asegurar el torque adecuado para que pueda trabajar el buje. Y es cuando te marca las 800 libras-pie para un tornillo de pulgada. Es ¿no? correcto. O sea que allí no tengamos contratiempo o no podemos tener contratiempo porque una vez no tengamos, digamos, el torquímetro. No tengamos el torquímetro, o sea, nosotros ya le vamos dando con, con el dado, con el dado lo vamos, este... Lo vamos apretando, apretando. Va a llegar el momento en que se va a escapar lo que es el fusible que trae en la cabecita del tornillo. Entonces es una chulada de tornillo porque trae su torque ya integrado. Y no hay contratiempos. Y este lo vendemos también por kit, ¿no? Que es el 13816, que ya viene todo lo que son tornillos, vienen las arandelas, vienen la, lo que son las más céntricas y concéntricas. Y lo que es totalmente, si quieres cambiar lo que es el eje completo, es el 13817. Sí, estas suspensiones que estamos platicando la este lo que es la, la Haas o la Primas, este también puedes utilizarse en lo, o más bien la llevan, la llevan los Torton o lo llevan los este los Rabones. Este, ya sea de un eje o de dos ejes. Este, estas suspensiones es, son genéricas, o sea, la puede llevar cualquier camión, ya sea en un eje y, o que lleven dos ejes, este de, esta suspensión la vamos a ver en las unidades, ahora sí que este, en el mercado. Y recordemos que realmente, ¿te acuerdas cuando decíamos tortón o rabón? Cuando decíamos, oye, es que el rabón, ¿cuánto lleva? Un solo eje, y el tortón lleva dos ejes. Y el tortón lleva Entonces, dos ejes. Entonces, para que lo podamos identificar, y eso puede venir en una marca, como comentamos al inicio, un Kenwood, un Internacional, un Frontliner. Por favor, ayúdenos con sus comentarios, vamos a, este, a recibir sus comentarios. Para que podamos ahora sí que retroalimentarnos ambas partes. Realmente este todo esto funciona gracias a ustedes. este Hemos tenido la oportunidad de estar en sus talleres. Hemos tenido la oportunidad de poder este, platicar este, de las, hacer esa dinámica. Mándenos sus comentarios, alguna observación, algún, algún requerimiento que quieran. Este, ahora sí que estamos prestos para poder... Este, contestar este, las preguntas, ahora sí que en, en estos momentos, ¿verdad? Vamos a hacerlo didáctico, ayúdenos a que podamos este, participar, y este, y bueno, de la suspensión Primas, prácticamente serían los componentes que tenemos, ¿no? Tenemos los tensores del diferencial, tenemos los, los componentes para las vigas igualadoras, eh, tenemos los dispositivos, este, tenemos las dos medidas que traen en este, la suspensión Primas, este, la que va en el, en el centro, en la cuestión de la suspensión Primax. Ahora vamos a, a ver las piezas que lleva la, la suspensión Holmax, Holmax, que normalmente esta suspensión la traen las revolvedoras, toda, casi la mayoría de revolvedoras traen este, esta suspensión que se, este, que quitaron los muelles y pusieron, este, los cojinetes para sustituir a las muelles, ¿verdad? Para tener un mejor confort en la unidad todos esos números de parte ya los tenemos. Ya los tenemos aquí. Vuelve a aparecer la 13.521. ¿Verdad? Ya sabemos que es un, lleva un barrero para un tornillo de 5 octavos. 180 libras-pies el torque de ese tornillo. Y este, en las vigas igualadoras. Y fíjate que ahorita, Juanito, eso lo puede ver. Lo que son este, las cementeras. Y también unos este, de las minas que traen este tipo de, de bujes. Ahora, aquí, que... Tenemos ahí, cambia totalmente la suspensión y tenemos unos que le decimos eh, barping en los extremos. La suspensión, eh, en hay la hallmark, una suspensión. Este, en la hallmark. bar Barping. Que nosotros tenemos es un buje más grande, más robusto. En este caso lleva lo que son los bujes laterales. Y en este caso que es el 13531. 13531. Que va en los laterales y en medio lleva lo que son los colchones, los, ¿no? Los colchones o el kit de soporte de suspensión que lo tenemos nosotros. Y el código que usted puede adquirirlos con nosotros es el 13626. 13626. Y que viene todo lo que son las dos partes del cojinete, viene lo que es el tornillo y lo que es el buje para poder ajustarlo bien los cojinetes. Y también tenemos la parte, ¿verdad?, que es el soporte auxiliar que Va en la parte donde va este de los cojinetes que es el 13611. El clásico es el 13611, pero por ahí ya salió el, en el mercado otro que nos está ayudando bastante bien que es el 13812 que le llaman el progresivo. No que traemos ahí, fíjate que tenemos ahí dos tecnologías de progresivos uno con un soporte auxiliar que traen lo que son placas en medio de lo que es el, el soporte, y tenemos otro lo que es el 13812 que en la cual está donde se sujeta y está un poquito más prominente lo que es el túnel de liberación de esfuerzo nosotros lo que podemos recomendar es que cuando cambien los cojinetes que van en este en medio de las vigas igualadoras del 3 26 siempre cambien cuando vayan a hacer ese cambio este, siempre cambien el soporte auxiliar completo todo porque ese es el que, ese es el que regula la geometría de la suspensión ese ya no va a permitir que se desplace más de un lado que de otro, sino que ese regula lo que es la geometría de la suspensión, por eso le recomendamos, sobre todo si van en esas construcciones donde prácticamente meten un eje y sacan el otro eje, este estamos recomendando el de placas, este Oscar, que es viene correcto. siendo el 13807. Y porque el de placas, placas porque está más reforzado y está hecho más para un trabajo más robusto. Más, más este, más severo, extremo, ¿no? Más sí. extremo, más severo. Aquí este, de esta parte, Estefan, nos podemos dar cuenta que uno, cuando la unidad esté parada, recordemos que no debe de avanzar a la altura de lo que es. un cuarto a un medio lo que es la altura donde es la base a lo que es el cojinete. Si en este caso ya rebasa eso, ya lo que es que cambiar. Aunque lo veas tú nuevo, quieres cambiar el cojinete. Muy bien. Y fíjate eh. que también tenemos otra situación, ¿verdad? El 13545, que tenemos igual es el buje lateral. 7, 13, y el ¿ah? 13, ¿eh? 13745 y también tenemos el otro... 36, el ¿no? Y el 13561. Tenemos tres, tres este, opciones que podemos opciones señor. equivalencias para poder dar este un funcionamiento o un servicio adicional al cliente. En este caso, la 13531 es la normal, la normal es la que traen este, los camiones este, este, de fábrica. Y la 13596, en qué cambia con relación a la 13531, Oscar? Ah, lo que es el perno, por un es más grueso y el otro, lo que es el casquillo, es nosotros le decimos que era, es en, la camisa es recta, del 13596 camisa 13, 596. recta y el otro es este, camisa engargolada, el 13596 viene con el perno un poco más grueso, pero sí da la misma distancia, ¿no? es correcto, recordemos que siempre tenemos que, que medir lo que es donde va lo que es la percha, y la distancia de la percha es donde entran lo que son este, las famosas orejas que le decimos nosotros, o este. la silla, que también lo conocen los mecánicos entonces como trae un perno más este, más grueso este podríamos decir que tolera un poquito más este la carga, no y más los esfuerzos y la otra situación ya donde estás hay unos que son totalmente las arandelas las de ajuste, mientras que este es más directo Utilizas las, las ya utilizas no cosas. este por el espesor, que, o es el espesor grueso, que es más grueso ya quitamos las liners de ajuste, ¿no? ¿Es correcto? Perfecto, este tenemos el ahora sí que este casi no lo conocen en el mercado, el 13745. Ese es totalmente para este para este situaciones extremas, para situaciones extremas que es el 13745 es un buje lateral pero que libera la torsión Cómo es esto, Oscar, que libera la torsión este, el 13745. Fíjate que ahorita y como ven ahorita tenemos esa parte, verdad, esa tecnología que le hemos brindado no simplemente en los bujes para las barras de torsión. Esa tecnología también lo trae lo que son los este los bujes laterales, que es el buje giratorio, este Juan, que es esta parte. Ah oh. oh, no, esas que es esta parte <risa> que son los similares. Esta parte es lo que te va a dar y te va a liberar los esfuerzos entonces esta tecnología ¿qué crees, lo, trae, lo traemos también en lo que son los bujes laterales, pero ah, ok, este, entonces liberamos la torsión para esas, bueno este normalmente se lo vendemos a las minas, minas es correcto, este buje es para las minas donde este, el, lo único que para es el, este, el operador, la unidad sigue trabajando, cambian de operador y la unidad sigue trabajando, entonces este pues hay mucha torsión, sobre todo esos caminos no sinuosos, pues para, para sacar los minerales y demás, y aparte los ácidos, este material, acuérdense que no le hace nada a este, algunos componentes o algunos agentes derivados del petróleo, este material es resistente con relación a los materiales convencionales, y ahorita traemos esta tecnología que le llamamos este, el giratorio, ya libera lo que son este, las torsiones, y este, ¿qué... Para que tenga un rendimiento óptimo del 13745, Oscar, este, ¿qué mantenimiento le tengo que dar a este buje? Fíjate que aquí estábamos hablando de unas cada 100.000 mil este, kilómetros, darle lo que es una revisión este, preventiva y lo que es igual su grasa. Recordemos que en la parte de arriba, está ahí una tapa, lo que hemos quitar, le inyectamos grasa y en la parte... Va a comenzar a trabajar constantemente Ya este, haga de cuenta que la vida útil De este buque incrementa. va a ser, eh, la grasa ¿no? Y se incrementa Por los movimientos que va a andar liberando Y fíjate que esa parte Como tú tuviste la oportunidad este, Con grandes ingenieros, ahí de diseñar eso Para las minas, verdad, porque decían Oye, yo los trabajo Los 365, los 365 días del año Día y noche Y nada más, lo bajo para poder Cambiar de operador Nada más. Nada ¿sí? más. Nada más. Entonces ¿sí? imagínense el rendimiento y lo que son demandados los esfuerzos. No, esa es una chulada de buja si ustedes tienen este algún trabajo extremo, este, les recomendamos el 13745, libera esfuerzos. El, lo que sí recomendamos es engrasarlos, porque la vida útil de esos bujes es la grasa, ¿no? Este, muy bien, ese es una chulada de bujes, realmente este. Pues en el mercado no los conocen muy bien, pero las personas que utilizan o las empresas que utilizan este buje, pues han tenido buenos este, beneficios, ¿verdad? Y la verdad es que no han parado, las máquinas siguen constantemente, los camiones sacando los minerales y realmente le ha dado una gran vida útil a lo, y provecho ¿no? a, lo que son este, a la inversión, porque estar con GAP es una inversión, realmente este Juan. Muy bien. Este, también tenemos los tensores del diferencial, los, este, este, las granadas, los componentes. Ustedes están viendo el, el diagrama. Este, tenemos este, X número de tensores este, con la medida do, ya sea con cavidad chica o con cavidad grande. Aunque ustedes vean que lleva la 13521, nosotros ten, tenemos tensores donde pueden llevar componentes más robustos para de acuerdo a la carga que ustedes estén este llevando, quieren un mayor rendimiento de cualquier componente pues este, pues lo hacemos más robusto se cambia el tensor con una cavidad más grande para alojar este, la distancia de centro a centro es la misma también la distancia de centro a centro de los barrenos es la misma, 4, 3 octavos no cambia, lo único que cambia es el diámetro para un trabajo este, más extenso, más, más severo más severo y fíjate Juan, ahora aprovechando eso también, que traemos ahí un tensor ajustable que le hicimos. Ah, sí, sí, cierto. ¿Por qué? Porque a veces este, que algunos pequeños tensores realmente son únicos, y nosotros realmente ahí, algunos mecánicos ajustan o hacen sus mismos tensores, nosotros tenemos ahí un tensor que es ajustable, y lo manejamos en dos, para las dos pulgadas, y para ¿no? para, para calidad de, de dos tres cuartos, dos tres cuartos, y el 13790 que pulgadas. en este caso puede acudir con nosotros, Juan? Sí, esos tensores también son muy vendibles, o sea, esos usted los corta a la distancia de centro a centro que le pida su unidad, este, lo tenemos con cavidad grande o con cavidad chica, de 2, 3 cuartos o de 2 pulgadas, este, esos tensores también son muy vendibles, los tenemos disponibles, es un tensor ajustable, este, usted lo ajusta ahora sí que de acuerdo a la distancia de centro a centro que, que le pida este, su tensor, por si no llegáramos a tener la medida que, usted, este, que el cliente requiere, ¿no? tenemos esos tensores este, ajustables. Bueno, este, Oscar, pues vamos a tocar lo que es la suspensión, la, la HN, que es similar a la que acabamos de ver. La otra es la suspensión Halmax y esta viene siendo la suspensión HN. HN. Fíjate que es muy similar, lleva casi muy similar los componentes, pero ¿qué es lo que cambia? Uno, el cojinete. Bueno, en el mercado dicen los pequeños acordeones, que son chicos, es decir, unos acordeones grandes, que es un buje más intenso para cargas más severas, en este caso que es el 13611, -601, -601, ¿no? -601, 601, perdón. Sí, -601. y lo mismo que que platicamos este, en un, hace un momento, es lo mismo que lleva esta suspensión, lo único que cambia este, en la parte del centro pues vienen siendo nada más los cojinetes, o los acordeones, o los soportes, la, también los vendemos este, este sueltos, ¿no? Es correcto este Juan, y la verdad es que acérquense a que haga, para que nosotros la podamos hacer los cambios, y dijeras, oye es que yo compré el, todo el kit completo, pero no tengo ni prensa, o no puedo, o cómo los instalo, pues nosotros nuevamente tenemos el dispositivo para no dañar las piezas, como ves, este tipo de bujes llevan ciertas características y cierta forma al momento de instalar deben estar bien sentados para que pueda trabajar bien la unidad perfecto y volvemos a comentarles que cada que cambien los cojinetes o los colchones o los este, acordeones deben de cambiar el auxiliar habíamos comentado que ese es el que regula la geometría de la suspensión este, si son trabajos muy severos les recomendamos el que trae placas intermedias para que le tolere, ahora sí que mayor capacidad de carga, y, este, y también tenemos el progresivo, ¿no? El 13807, que es el de placas, y lo que es el progresivo, ochocientos Juan. ochocientos esos son los que están ahorita en la batalla de nuestras construcciones, donde van las revolvedoras, normalmente esta suspensión, pues la puede traer cualquier camión, pero se las hemos visto más a lo que son los trompos o las revolvedoras, como las conocemos este, en el mercado, ¿no? esa es en la suspensión HN este, ten, tenemos los tensores, tenemos la granada cónica, cuando este, es una de mayor capacidad, en vez de la 21 lleva este, la 20 este, del otro extremo va a llevar una tipo botella tenemos lo, las diferentes medidas las diferentes figuras ¿no? claro que aquí en GAF estamos respecto de innovando y diseñando conforme a a los esfuerzos que son demandados de las unidades de este Juan, y una de esas pues vemos verdad en la siguiente suspensión, que estamos viendo la, que es la RT o RT que también traemos ahí tecnología este Juan sí no, la RT es la la de batalla. La, la de batalla, la robusta, la que traen este los los, mate, los carros materialistas, los que cargan este, eh, piedras lo que arena. Este, arena este, grava las tolvas, las bueno, tolvas. Sí, gracias. Entonces, como, vemos, la... como bueno. vemos ahorita el, el nombre de este, Juanito, que trae todas esas personas que se dedican a esos tipos de trabajo. Y aquí en el sí. mercado son bastantes que se dedican a ese tipo de, de, este, de trabajo. Sí. Y, ¿Y qué es lo que tenemos? Ahí ya tenemos un buje de la 13520, en la cual ya van en lo que son barras de torsión de 2-3 pulgadas. Ya tenemos ahí el buje 13505, que es el centro, que es un buje libre de mantenimiento al inicio de esta suspensión, este Juanito, y vamos a hacer un poquito de historia salieron unos bujes llamados bujes de bronce Ajá, en, el, en el buje central pero esos bujes de bronce constantemente le tienes que meter lo que es grasa y claro que tiene una buena vida útil pero ahora sí que nacieron los nuevos, los bujes libres de mantenimiento y que en este caso surgió el 13505 Ahora, esta parte de lo que era un mantenimiento constante, que decían, oye, es que luego los caminos largos o posiblemente luego se les pasaba a dar el mantenimiento o engrasar, ¿y qué crees? Que duraba muy poco. ¿Por qué? Porque realmente pues no se les daba ese mantenimiento constante de inyección de grasa. Ahora, actualmente en el mercado están tocando por libres de mantenimiento este, Juan, estos bujes como son los centrales, como son algunos laterales tenemos este, para las vigas igualadoras, el medio ya es el clásico, todos nuestros clientes lo conocen que viene siendo el 13505, el central tenemos los laterales que es el 13506 y el adaptador o el tornillo es el 13507 eh, todo si tocamos, el conjunto viene siendo el 13509 este, y traemos otro verdad, también hay uno que es este giratorio, el 1348 que ya cambia, que ya trae con unos este, bujes ya giratorios también lo tenemos giratorio es correcto igual esta tecnología entonces este acérquense porque esta tecnología lo traemos en todas partes de la suspensión y más en las presiones traseras estas vigas sí que son muy de muy, repente muy pesadas no las la de Holmas y de la H&N son de placa pero estos son de hierro nodular es correcto y sí pesan algo porque sí las hemos cargado también si ustedes tienen, no tienen la prensa una prensa de 100 toneladas la pueden llevar a los puntos de venta, ahí nosotros tenemos las prensas, donde tenemos todos los dispositivos, para desinstalar e instalar, lo que son los bujes de la suspensión RT, ahí se los cambiamos, también no hay ningún costo, este, este, tenemos los dispositivos, no hay ningún problema, tanto para los que son, sin, sin el adaptador integrado, o con el adaptor, adaptador integrado, ahí lo que cambian son los dispositivos, la 13506, tenemos el dispositivo. Los que le llaman candado, que llevan como candada, que son tipo granada que es de la suspensión Barpin, pues tenemos ahora sí que también el dispositivo para poderlos este, alojar y para poderlos desinstalar. Acérquense con nosotros eh, en los centros de servicio. Este, ahí vienen los teléfonos. Denos algunos comentarios. Déjenos su correo. Nosotros nos reportamos con ustedes. Le damos la información. Y este. Le damos ahora sí que los pormenores de los componentes que nosotros fabricamos. Y fíjate que cada centro de servicio tiene la infraestructura adecuada para que puedan ustedes instalar y desinstalar los bujes. Y otra cosa muy importante, de los centros de servicio hay personal altamente capacitado para, que, para esa, que no se pueda dañar lo que es el buje y la otra la correcta instalación de lo que es el producto. No sé si ahorita este podamos hacer un intermedio y saludar ahí a nuestros amigos de, ahí claro de, sí. pues de Guatemala, a... de Chile, Toluca, saludotes, ahí también nos hablaban ya ahorita a esa parte de ahí de pues Máximo Portillo, ahí de Córdoba, ahí tenemos también lo que es este pues Querétaro, ahí este Pastrana que nos da dando un saludo de ahí de, de, de Mostrato, Toro, no, tractores Toluca, nuestros amigos de Iguala, ahí saludos a Moise El Relámpago. Este por ahí los de Veracruz, ahí saludos a Víctor, saludotes Víctor, los de Guadalajara también, saludos, este amigos de Guadalajara, quién más tenemos ahí, ah, los de Monterrey, saludos a los amigos de, de Monterrey. Pues ahorita vemos ahí esta parte ¿no?, que hemos estado brindando, qué bueno que bueno les ha brindado esta información a todos nuestros clientes, a los amigos que nos visitan y que nos están siguiendo por Facebook, verdad? cada sesión, y fíjate Juanita, ahorita entrando a una situación, vamos a entrar a esta tecnología, porque ya hablamos acerca de los bujes, verdad, pero han de preguntar, oye, ¿cuál es la diferencia? si son muy similares entre los bujes, pues de perno recto, perno tipo rótula, o en este caso un perno giratorio o bujes giratorios los bujes de dos 3 cuartos me comentas, ¿no Oscar? es correcto ¿cuál es la diferencia, digamos de este, tenemos la 11729, ¿cuál es su tecnología Oscar? fíjese que aquí el área de ingeniería con los avances que se ha tenido el o por hoy tenemos una situación, ¿verdad? uno, hemos agrandado lo que es la parte de lo que es la sujeción de los tornillos, porque ya se sujeta mucho mejor, esta parte tenemos más área de agarre al momento de hacer el que? el torque esa es una, ¿verdad? dos, si vemos aquí esta parte son unas líneas y esta parte va bajando lo que es el casquillo ¿qué significa? esa es la gran ventaja, porque hay algunos bujes que si lo pones así ¿qué crees? aumento de generar presión, genera la presión y se comienzan a desgarrar esta, este tipo de buje, no va a pasar esto por eso tiene esa liberación de esfuerzos si lo vemos nosotros en el diagrama ahí vemos que en la parte nosotros le hicimos el famoso moño si ven aquí esta parte es para poder liberar los esfuerzos, como en el perno como en los túneles de liberación que es en la granada, ¿Ya vieron? entonces qué va a hacer que cuando esto esté haciendo este movimiento esta parte no va a borde con el casquillo es una liberación que traemos ahí dos tecnologías, y por dentro ¿verdad Juanito? que traemos uno que le hicimos rótula, es una esfera que al momento cuando es demandada ¿qué va a poder? va a poder hacer los giros o esfuerzos torsionales. Los esfuerzos combinados, ¿verdad? Y combinados. Así es. Entonces, este, esta es una chulada de, de granada. Esta trabaja en forma vertical. Para los esfuerzos demandados por la suspensión, se puede mover. ¿No? ¿Esta la puedo meter este, también horizontalmente? Sí, no va a haber ningún problema. Esa sí la puedes mover por el tipo de rótula que trae, por los torsionales Si ustedes ven en las imágenes, ahí lo seccionamos algunos este, 3D, para que vean la estructura interna de lo que es la granada. de eso Es una granada este, para esfuerzos combinados. Esta sí sirve para todas las posiciones donde ustedes la quieran poner, ya sea este, vertical, que su trabajo nació para trabajos verticales. ¿Verticales? Pero también este para los trabajos este de Orison tipo torsión, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia entre la 3520 Ok, este es un perno recto, igual tiene la forma para poder sujetar lo que es el tornillo, pero esta te va a trabajar de forma vertical. Este perno está diseñado para que, para que transforma debajo a los esfuerzos axiales. ¿Qué va a pasar? Que esta parte va a trabajar en esta forma. Nunca va a poder hacer la forma de torsión ¿Por qué? Por el tipo de perno Y esto es recomendable que pongan en las suspensiones Tipo machete en las puntas O lo que sean en forma vertical Para que genere los esfuerzos Vas a trabajar así Ahora Juan, Juan lo comenta En cada aspecto que no tengamos ¿Por qué no puede este, trabajar como esta? Este, viendo la estructura interna Oscar Ah, Viendo la estructura mm. interna es que esta es recto, es un perno recto, entonces va a haber un problema, cuando estamos trabajando de forma vertical, no va a tener esa liberación de los esfuerzos ¿Y qué le va a pasar si yo la pongo vertical? Ah, si esta granada lo ponemos de forma vertical, ¿qué va a pasar? Se va a dañar más rápidamente Se va a despegar ¿no? Se va a despegar o simplemente no te va a funcionar, vas a sentir la diferencia de la suspensión por eso vemos aquí la diferencia verdad de la aplicación entonces la 13 520 que es una clásica de 2 3 cuartos los trae un barreno para tornillo de 5 octavos la distancia de centro a centro las dos miden igual 4 3 octavos este la interferencia para meterla en los tensores viene siendo de 10 a 15 milésimas de interferencia este, el dispositivo que tenemos este, genérico para estas dos les funciona, no hay ningún problema. También si tienen tensores, podemos este, hacer los montajes en los centros de servicio. Este, y la 13520 pues, es la clásica, la que va a trabajar horizontalmente. Realmente la Granada 13520 que nosotros manejamos este, se comporta excelente porque su diseño es para este, esfuerzos de, de barra de torsión. O sea, torsionales, torsionales, pero esta sí no la podemos poner, poner como las del Kengor, no la podemos poner vertical, porque está diseñada o nació para trabajar nada más en forma este, de torsión, fíjense, en forma horizontal, mientras esta trabaja de esta forma, esta va a trabajar de esta forma, entonces aquí hay que tener mucho cuidado, en primera, ¿cómo está instalado? porque interviene mucho como está en la suspensión, va a trabajar, recuerden, vertical y horizontal, muy bien. Y este, bueno, 13520, puedo meter esta en este tensor que trae la 13520 esta. Sin ningún problema se la puedes meter. Esta trabaja tanto así como así. No hay ningún problema. Este. Eh, se comporta de una mejor manera. Y tenemos por ahí algo de tecnología, Oscar. Y traemos este buje. Este buje que viene en el mercado, que es giratorio. Una de dos la ventaja es que cuando posiblemente luego se va y, se mete la granada de forma incorrecta en, para poder sujetar ya crees? el mecánico la sujeta, este es igual para los esfuerzos para verticales liberar. y la liberación de los esfuerzos de la torsión. y te va a liberar un poquito la torsión y se dan cuenta aquí trabaja de lado la torsión y vas a trabajando entonces esta parte es la tecnología que traemos, ahora, tenemos el disposición para instalar, instalar esta pieza, claro, porque es muy importante instalar adecuadamente, porque si nosotros lo instalamos mal, ¿qué creen, podemos dañar lo que es el centro, entonces acérquese a lo que es un servigap para que realmente podamos instalar bien las piezas, Así es, Oscar. Realmente, este, les recomendamos cualquier observación. Este, nos pueden ustedes escribir, mandar un mensaje por medio de los centros de servicio, si es que tienen, este, buena relación con los compañeros, en darle la observación. Oye, me gustaría que tocaran este tema. O sabes qué, creo que yo creo que esto se lo pueden agregar a su presentación. Ahorita fue una parte de la suspensión Hendrickson, pero de las suspensiones Hendrickson no hay más. Tenemos todavía pendiente ahí la, la HTVE, parece ser, ¿no? Este, la Multilink, también le está saliendo. Y las suspensiones delanteras este, de Hendrickson, entonces, este... Viendo también una nueva, este, Juanito, de una... El Kenworth, que ya lo trae del año 2020 para adelante, una nueva Haas con un nuevo tensor que ya Gaf está trabajando en ese nuevo buje, y ya no metimos la de la Big Six, que es la ahora sí que la más viejita, la Big Six donde lleva este el, tre, el 11501 pero si quieren que toquemos de la Big Six todavía hay en el mercado, todavía nosotros tenemos este, este muchos componentes para la suspensión Big Six pero en el otro tema que toquemos vamos a meter este, este otras suspensiones, ojalá les haya agradado esto, este este, este esta información esperemos que por ahí sigan participando, que nos ayuden a que podamos nosotros este, seguir creciendo junto con ustedes toda esta información, acuérdense que la información es poder, tanto ustedes van a tener esa información como nosotros y de esa manera nosotros vamos a tener un mejor este, funcionamiento dentro de nuestro trabajo y dentro de lo que hacemos mecánicamente, ayúdenos a que podamos ahora sí que ampliar y es, fortalecer todas estas pláticas, este solicitándonos este algún tema, nosotros ahora sí que nos encargamos de investigar lo más que se pueda para dar estos temas y que podamos nosotros tener información verídica para que ustedes puedan tener unas suspensiones mejores dentro de sus unidades. Y fíjate que aprovechando esto, Juan... Queremos ver la participación también, ¿por qué no dentro de la República? Pero también en el extranjero, en este caso está ahí gracias a Jairo, un saludo. Pero me gustaría este escucharnos ahí. ¿Qué inquietudes tienes ahí de Guatemala? ¿Qué suspensiones se pueden mover? Está allá en Centroamérica, parte de lo que es Colombia. ¿Qué, qué suspensiones tienen allá de aquel lado? A lo mejor este qué tipo de marcas también. Chile, Venezuela. Chile, Venezuela. Les, después vamos a tocar la de las ahí en Venezuela utilizan mucho el Mac. Después tocamos este las suspensiones de MAC en este caso también allá Fernando de allá de Estados Unidos, nos gustaría que realmente ahí nos estén dando y nos estén siguiendo esta parte para que veamos también, nos gustaría tocar el extranjero, porque qué creen que digamos, no es este aquí solamente en México, es internacional. Estamos en lo que es a los cinco continentes, tocando Estados Unidos, Sudamérica y parte de Europa y Asia. Así es, nos este... gustaría esos amigos que pues, nos den nuestras opiniones, Juan, ¿cómo ves? Pues les agradecemos su tiempo, realmente ojalá este, sigan este, ustedes a, este, participando para que nosotros podamos seguir dando temas, ayúdenos a que podamos este, proliferar en, en, más, este, en más temas para que podamos tener más, mayor información aquí dialogando con GAF. Ahora sí que pues, viene siendo cada mes, yo creo que es importante y de alguna manera este, invertimos nuestro tiempo en cosas que este, nos pueden ayudar este, ya sea en nuestros talleres dentro de nuestras flotillas este tenemos mucha información que dar este les agradecemos y pues muchas gracias por la atención y su tiempo de, de ustedes esperemos Soy... vernos en la próxima edición de dialogando con GAP y saludos a todos a todos sí. ya no alcanzamos a dar tantos saludos gracias claro. no, que nada pues, pues gracias también se me despido y otra vez hasta la tarde dialogando con GAP y este Juan y la verdad pues que lo sigan más que nada por pues, nada por despedirme y muchas gracias auditorio Bonito día, de éxito en todo lo que hagan. Saludos. Sí, sí.